No buenas noches con todos, bienvenidos a una nueva emisión en directo de España Confidencial. Estamos con el abogado Gustavo Pareja y Muro, quien también, aparte de ser abogado, es analista político y analista internacional. Y vamos a hablar de un tema de, de contingencia. Eh, de actualidad que es la crisis de seguridad nacional en el Ecuador, que tiene aplicaciones, eh, por supuesto, para otros casos, el caso estadounidense, el caso español, en general el caso regional hispánico y pues el estado, que, el estado en el que se encuentra, la responsabilidad que tiene el, la administración de gobierno, eh, la opinión pública, la academia acerca de, de todos los problemas integrales que, que se viven dentro de este esta situación. Así que iniciemos. Si quieres hacer una pequeña pre eh, presentación tuya, Gustavo, adelante. Bueno, a ver, va vamos a analizar lo siguiente. ¿no? Eh, el, el, la criminalidad es un factor existencial, no es algo nuevo. Debemos diferenciar lo que vendría a ser criminalidad objetiva y criminalidad subjetiva, como la criminalidad objetiva es la criminalidad material que realmente opera. Y eso se refleja en las estadísticas, ¿no? De lo que se consideran delitos eh, y sus diferentes tipos, unos violentos, otros no violentos, todos lesivos a bienes jurídicos. ¿Y qué es la criminalidad subjetiva? Que es la percepción, precisamente, que existe en la opinión pública, usualmente mediado por los eh, las grandes empresas de comunicación, ¿no? Esos son los que transmiten la noticia del crimen. Es decir, la percepción del crimen que tiene la comunidad. Primero, siendo esas precisiones, ¿no? poder entender qué es criminalidad objetiva criminalidad subjetiva. Luego, eh, poder eh, determinar si el fenómeno de la criminalidad mantiene un promedio, tiene un promedio, en qué lapso de tiempo tiene un promedio y si de repente este promedio se rompe. ¿Y cuál es la tasa de ruptura del promedio? Porque podría ser que el, el promedio se rompa un poco, aumenta o hay un declive en la tasa de criminalidad o hay un gran repunte repentino de la tasa de la criminalidad o un declive repentino, ¿no? Eh, muy profundo de la tasa de criminalidad. Entonces, eh, eso eso es algo que tiene que analizarse bien porque permite encontrar factores criminológicos que interactúan con el fenómeno de la criminalidad ¿no? y que de una u otra manera lo van a determinar. Justo, o sea, pero estamos viendo en el momento actual una situación bastante interesante, que es un aumento de la criminalidad tanto fuera como dentro de los centros penitenciarios. Hemos visto que la respuesta del del gobierno del recién, bueno ya no tan recién electo, sino del recientemente instalado presidente Guillermo Lasso no ha sido la más adecuada. Entonces, ante esta situación, ¿tú cómo ves que, que se debería estar ejerciendo? Yo tengo algunas ideas, por ejemplo, reforma de la propia eh, sistema de justicia que al cual están sujetos las fuerzas del orden, eh, también un tema justamente de la administración de, y del sistema propio de, de seguridad nacional, eh, la institucionalidad, eh, también la propia fuerza de la figura del presidente, pero a, son cosas que creo que van más allá. En primer lugar, ¿tú cuál crees que es la causa y cuál crees que, que sería la solución inmediata? A ver, en primer lugar, el, el fenómeno inmediato de la criminalidad, vamos a decir a corto tiempo, no un fenómeno mediano o, o, o largo plazo, porque se sí involucra otro tipo de factores criminológicos que hay que entender para poder eh, reducir el crimen o eliminarlo. Eh, al corto plazo es la disuasión, la disuasión del crimen a través de, bueno, de la fuerza, el uso de la fuerza que genera terror. Eh, ¿Por qué? Porque al delincuente eh, el, o al potencial delincuente se le debe influir con ambigüedad e incertidumbre para que precisamente en su cálculo costo-beneficio de cuán eh, factible sea para él cometer el delito y sacar un provecho esté totalmente alterado, esté trastocado ese, ese cálculo. Ahora, eh, para que eso pueda ser así, el Estado tiene que tener plena capacidad de aplicación de su territorio. O sea, el Estado tiene que tener la, no, es decir, no solamente la fuerza o el poder, sino la potencia para poder precisamente imponer su soberanía en el territorio a través de sus fuerzas de seguridad. Y eso es lo que carece Ecuador y realmente es lo que carece nuestra región. Tal vez Chile tenga un estado, Colombia también se ha vuelto, ¿no? Después de ser un estado sumamente débil. Pero se ha vuelto un Estado más fuerte y también Chile se ha vuelto un Estado más fuerte. Entonces, lo que tenemos es la incapacidad del Estado para, para pacificar el territorio. Han habido intervalos mediante, en los cuales eh, los Estados sudamericanos han, sido, han tenido mayor o menor potencia. Y yo asocio, al menos en los últimos 30 años, la reducción de potencia de los Estados sudamericanos, precisamente eh, de los Estados hispanoamericanos, pero en el caso de Sudamérica, precisamente a la subordinación ideológica, político-económica o de economía política, precisamente al bloque atlantista, eh, Estados Unidos y la Unión Europea, que a través de la subordinación de tratados internacionales eh, constriñen la soberanía de nuestros estados y nos obligan a acogernos algún tipo de credo cuasi religioso, eh, que está totalmente encuadrado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, eh, mediante los cuales nuestros estados quedan totalmente debilitados y no son estados, sino eh, eh, ¿por qué no son estados? Porque el estado implica la soberanía y la autosuficiencia de ese estado. La soberanía es la autosuficiencia, es decir, el, el, el, nadie por encima, na, nadie por encima del poder de uno. Uno tiene todo el poder y es autosuficiente en sí mismo, ¿no? Para poder tomar el, el para no la regla, sino la medida en, en, en la situación de excepción. Esa es la diferencia con las situaciones de la normalidad. Y nuestros estados no son tales son realmente entidades políticas subordinadas eh, que de a poco van perdiendo su soberanía o la tienen mutilada. Y eso hace que sea una tarea titánica combatir la criminalidad llegando al punto de tener que, tener que negociar con enteras mafias y bandas criminales, como se lo ha visto en Centroamérica, para poder pacificar el territorio. Es decir, reducir los crímenes violentos en base a negociación, permitiéndole a las bandas criminales realizar crímenes menos poco o no violentos o sea, aquí aquí hay algo que me llama mucho la atención que mencionaste porque es sustancial o sea los estados eh, hispanoamericanos eh, justamente por formar parte del, del sistema interamericano de derechos humanos están completas completamente sometidos a un régimen imperial en donde los Estados Unidos definen cómo tiene que darse la el, justamente la administración y la institucionalidad de seguridad nacional en cada país. Y es un no es. es un ordenamiento bastante restrictivo acerca de qué es lo que pueden hacer los estados eh, res, sobre, dentro de su derecho penal particularmente y qué es lo que no pueden hacer. Y en el Ecuador, aquí va el otro tema, vemos cómo el sistema interamericano es el arma que esgrimen todos los abogados de derechos humanos, que esgrime la opinión pública para que no se pueda hacer más. El Estado está atravesando una crisis de seguridad nacional gravísima. Eh, vemos matanzas en las cárceles, vemos asesinatos en las calles, vemos aumento del narcotráfico. Y de todas formas, ¿qué es lo que dicen todos los comentaristas en televisión, en radio? No, no, no, es que los derechos humanos. Y pues sí, o sea, la formalidad, tienes el sistema interamericano, tienes tratados internacionales, lo que tú quieras pero el Estado no puede ejercer ningún tipo de, de, de fuerza justamente para acabar con, con la amenaza o con las amenazas. Entonces, aquí vamos, ¿cuál es este conflicto que tuve? O sea, la, la opinión pública, la academia misma, contra el Estado en la capacidad que podría necesitar para poder acabar con, con la crisis. A ver, es que el problema no es que existan... Eh... al menos en el continente americano hace cinco siglos, precisamente con la instalación del imperio español y los sistemas los sistemas procesales penales de la corona española, bueno en esa época la corona de castilla y aragón que se va formando la, la del imperio español, ¿no? Entonces eh, además del sistema del, del sistema procesal de, de la iglesia católica que ejercía una cojurisdicción junto con la corona, ¿no? Porque tenían eh, tenían repartidas las competencias eh, todas esas garantías procesales ya han habido, no es que es algo novedoso basta con leer a Francisco de Vitoria sobre la ley, sobre los indígenas, sobre la guerra ¿no? sus distintos tratados y uno podrá darse cuenta que son una tradición de eh, antigua data ahora lo que sucede es que es la carga ideológica que se le da a algo plenamente funcional y que tiene un bagaje cultural católico cristiano de los derechos humanos, que ese es su origen precisamente viene de la concepción del derecho natural y el, de, de, de, de lo que se llama el derecho entre los estados de la guerra, que viene en una concepción propia de la Iglesia Católica tomada de los Evangelios, aplicada mezclada con derecho romano, podríamos decir que es un sincretismo, precisamente para regular las relaciones entre estados y las relaciones dentro de los estados, en este caso los principados y los que eran súbditos de los principados. La carga ideológica actual, lo que ha hecho en los últimos 40 años, un poco más, digamos, desde mayo del 68, proponer una, una fecha putativa, ¿no? Es que se considera que los derechos humanos deslegitiman el monopolio de la violencia del Estado. Es decir, el Estado no puede ejercer violencia monopolizada y los guardianes del Estado, es decir, utilizando términos platónicos, ¿no? Eh, los guerreros están totalmente deslegitimados. Es inmoral existan los guerreros como guardianes del Estado. No deben haber guardianes del Estado. El Estado no puede ser gendarme. El Estado debe garantizar precisamente el bienestar, la felicidad. El Estado solamente puede ser el Estado del Bienestar. ¿Qué es el Estado del Bienestar? Bueno, eh, otorgar cierta estabilidad material para que la gente pueda eh, primero asociar necesidades básicas como la comida y luego dedicarse al ocio a través de todo tipo de distracción, porque el estado de bienestar no promueve algún tipo de relación productiva o no estimula conductas productivas, sino estimula precisamente la pacificación a través del ocio y el vicio. Eso se lo puede ver y se puede ver, por, por ejemplo, mira lo que me sucede ahora en España, <risa> que eh, eh, hay un Twitter de Íñigo Rejón sobre el tema de la ley de drogas que quieren aprobar en España, de que... España no puede estar atrás, sino que tiene que estar adelante, y para estar adelante tiene que legalizar las drogas. Legalizar las drogas e incluso estimular de una u otra manera el consumo para que pasemos de ser un país de personas que un país en donde se reprime el consumo a ser un país de, de junkies. Basta con ver cómo eso de ahí se exhibe en ciertas ciudades de los Estados Unidos, de la costa este, el fenómeno de la drogadicción masiva, crónica, que se vuelve una carga para el Estado cuando uno abre el consumo, porque las mentes infantiles no están en lo más mínimo preparadas y las mentes débiles para enfrentar el embate eh, eh, eh, catastrófico que es el consumo de las drogas. ¿no? Entonces, el, eh, ah, ahí vamos teniendo ejemplos de cómo toda esta carga ideológica va deslegitimando ¿no? la capacidad del Estado de imponerse a través de la violencia. Eh, casi de una manera religiosa, ¿no? porque hay un nuevo credo que es el derecho humano en esta eh, eh, inversión teológica, que podría asimilarse a una religión liberal progresista mediante la cual llegaremos todos a un estado de hermandad pura, eterna, totalmente extravagante y fundamentalista, sin duda ninguna, en la cual no todo será cooperativo, cada uno actuará como un individuo buscando su propio placer sin molestar a los demás, lo cual es totalmente irreal, ¿no? Entonces lo que estamos viendo precisamente es el desorden. Es el desorden porque ya no existe un Estado con fuerza que pueda garantizar realmente la libertad política y la libertad individual. Pero aquí vamos, vamos con otra cuestión. Para poder establecer esto, para poder tanto limitar como promover cierto régimen se requiere una administración que es el que es del gobierno en cualquier estado sí. no existe estado sin gobierno, no existe gobierno sin estado vemos en el caso ecuatoriano y supongo que también en el caso español, en el caso estadounidense eh, que los estados están cambiando un poco esta función de proteger eh, a la ciudadanía de proteger sus derechos, sus libertades para promover eh, un cierto estilo de vida a través del estado de bienestar Ahora, en el caso estadounidense, tú tienes básicamente dos gobiernos. Un gobierno eh, formal, son las tres ramas del gobierno, eh, el Congreso, eh, pues la Presidencia, el, la, la Judicatura, la, la, la Función Judicial. Tienes el, el régimen de seguridad nacional, que básicamente es paralelo, y en la Unión Europea pues funciona de alguna manera similar con la eurocracia, que no es un régimen de de seguridad nacional eh, per se, pero que al menos tiene ciertas potestades eficientes y efectivas sobre eso en el caso ecuatoriano en cambio tenemos algo muy distinto no tenemos un, un régimen de seguridad nacional paralelo, la seguridad nacional está completamente subsumida a las potestades de, de la presidencia dentro del hiperpresidencialismo instalado por, por la constitución correísta y adicionalmente la presidencia está sometida tanto al control de la Corte Constitucional como al control de la Asamblea, como al control de la opinión pública. Y vemos que la consecuencia ¿Qué, directa ¿qué es que no hay cómo ejercer ver, seguridad nacional. Sí, ese hiperpresidencialismo es la cuestión. Eso, eso no, va, o sea, es ¿tienes? una cosa curiosa, porque Correa logró hacer que, con bueno, el régimen de transición que se había creado, poner Corte Constitucional a dedo, de esa manera quedaba él totalmente cubierto con jueces que sean leales a él y que no se le vayan a virar. Entonces hay una verdadera supremacía eh, ejecutiva, pero ahora lo que tenemos es una supremacía jurisprudencial, o sea, lo que Carl Schmitt llamaba en su legalidad y legitimidad del Estado jurisprudencial o el Estado judicial, ¿no? En el cual el soberano sí, es un juez, porque el juez es quien decide precisamente en el Estado de excepción, ¿qué es excepción y qué no es excepción? Y ni siquiera tiene el, el, el monopolio de las armas para poder aplicar las medidas. Es, o sea, no hay que olvidar que, primero que nosotros tenemos un sistema agustiniano de, eh, judicial, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una cívitas de y, y una, una, una cívitas del hombre, porque tenemos el derecho ordinario y el derecho constitucional separados, dos reinos, ¿no? El uno está en el cielo y el otro está en la tierra. Y a, en, empezando por ahí, ya tenemos división de la función jurisdiccional, ¿no? O del poder jurisdiccional, está totalmente vivo, por lo tanto la teoría de separación de poderes que propugnaba Montesquieu ya no sería no, no sería realizable. Además no es realizable porque se rompe el principio del, del poder, eh, pues que nul, que, o sea, del poder casi nulo que tiene que tener la, el, el, el, poder, el poder judicial. ¿Por qué? Porque es precisamente la Corte Constitucional, en este agustinismo jurisdiccional que tenemos, la que decide la que decide en dónde está la legalidad y dónde no está la legalidad, en dónde está la constitucionalidad y dónde no está la constitucionalidad. Cuando vemos, por ejemplo, en Francia o en Estados Unidos, en donde realmente no hay sobreposición de funciones, solo en el caso del estado de excepción, y eso ya lo vamos a discutir, pero en, en el estado de normalidad, ¿no? En el estado de normalidad no hay sobreposición de funciones. Las tres, eh, sobreposición de poderes. Los tres poderes en mecanismo de reloj están eh, eh, totalmente separados en origen, y compiten en poder entre ellos, que es precisamente la teoría de Madison, no que compitan compitan los poderes para que el, en los papeles federalistas para que el ciudadano duerma tranquilo. Un sistema que los, a los yanquis les ha servido, con todas las degeneraciones y, de, de, y cosas caducas que han venido arrastrando, pero han que ser por más de 200 años un país potentísimo y siguen siendo la primera potencia mundial, y es gracias a ese sistema en parte, no, no únicamente. Nosotros eh, no hemos podido tener ese sistema en el cual no haya la sobreposición de poderes precisamente porque aquí hemos tenido o el poder ejecutivo en el estado de normalidad se sobrepone o con el, la ideología esta del neoconstitucionalismo adoptada, es una cosa curiosísima, que la vienen a adoptar los supuestos, la supuesta izquierda latinoamericana que es soberanista pero con postulados ideológicos atlantistas y especialmente de la Unión Europea, de Alemania y de Francia. O sea, tomado precisamente de la filosofía crítica y la filosofía estructuralista y postestructuralista y de la sociología francesa. Y sigue siendo un colonialismo cultural, ¿no? Que precisamente a nosotros no se nos aplica y lo toman para deslegitimar y eh, reducir en poder y potencia a nuestros estados, ¿no? El, el, creyendo que tenían una herramienta que iba a ser funcional para ellos, ha sido una herramienta que también ha ido debilitando el poder de sus estados y convirtiendo las Cortes Constitucionales en la función, en el Poder Supremo, en el Poder Supremo, que es, esto es una cosa que valdría la pena analizar con mayor profundidad, ¿La función judicial está en el Estado o no? ¿Y qué es el Estado? El Estado realmente es realmente la función ejecutiva en donde está la verdadera administración del Estado como aparato burocrático de reacción automática, que es precisamente la diferencia que hace Almacio Negro respecto al, al gobierno y al Estado, ¿no? El, el que lo toma de Max Weber, ¿no? El tema de la, de la automatización, racionalización, eh, especialización, etc. Entonces, vamos viendo que un poder que no tiene la facultad de ejecución de sus propias decisiones, que no tienen la capacidad para regular la administración, ni siquiera tienen los cuerpos, ni el funcionariado burocrático, es el que tiene la última decisión. En los Estados Unidos, cuando hay una crisis de constitucionalidad, cada uno de los poderes decide que es constitucional o no es constitucional. Y hemos tenido el caso, precisamente, eh, voy a decir, dos presidentes, a modo de ejemplo, Andrew Jackson y Franklin Delano Roosevelt, que han desconocido decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos. Lo han desconocido, no lo aceptan. El acuerdo Corte Suprema de Estados Unidos no tiene como forzar a la función ejecutiva a cumplirla. Así como tampoco la función ejecutiva tiene como forzar al legislativo o, o a la función judicial a cumplir una, una, una disposición eh, o una orden ejecutiva que considera que es plenamente constitucional el presidente. ¿no? Entonces ahí se genera esas crisis de constitucionalidad en, lo, en, donde va a primar, en donde va a primar la legitimidad de cada una de las funciones por respaldo popular. Entonces en la época de Jackson y Roosevelt, la legitimidad del poder ejecutivo era superior por lo tanto primaba la interpretación constitucional que tenía el ejecutivo Entonces el ejecutivo no seguía las decisiones de la de la corte suprema y se gobernaba a través de acción ejecutiva lo que llaman executive orders que llaman ellos no sí, nosotros los decretos. Los decretos, a través de los decretos nosotros no tenemos eso porque hemos eh, eh, de manera bastarda y miserable adoptado eh, la constitución propia del Estado de partidos, de las oligarquías de partidos, heredadas de Alemania y de Italia, ¿no? las constituciones que los americanos hicieron para los vencidos en la Segunda Guerra Mundial, precisamente para controlarlos, ¿no? que es la de la Alemania socialdemócrata de Konrad Adenauer y la de la Italia socialdemócrata de De Gasperi. Entonces, ese sistema realmente abyecto, que es el mismo de la transición española del 78, es el que nosotros hemos venido teniendo desde el 79, no lo hemos ido cambiando, Empujando cada vez más eh, la soberanía a los jueces. Pero nosotros realmente tenemos yeah. un, un, un Estado judicial en el cual el, el, el, el, la, el poder judicial no tiene capacidad ejecutiva. Yeah. Entonces, entonces es, es, es, es realmente un, es, es, tenemos un caos. O sea, tenemos la receta perfecta para un desorden. Y, y ya decía Goethe que entre la tiranía y el desorden prefería la tiranía, porque con la tiranía uno sabía qué apañarse, pero con el nozón le puede pasar cualquier cosa. Bueno, más allá del tema de que, de que la justicia constitucional es soberana en el Ecuador, y tú tienes también, al menos al órgano materialmente capaz de ejecutar política, sobre todo de política de seguridad nacional, lo tienes limitado también, que es al, al órgano ejecutivo. Bueno, la primera limitación es obviamente la, la soberanía judicial que puede invalidar cualquier decisión que tome. Pero internamente también tienes problemas, tanto a nivel presupuestario, justamente porque esto está bajo control de la asamblea, de lo, del legislativo, como propios problemas regulativos y de control interno. O sea, tienes todo un sistema propio del Estado administrativo, que mediante normas administrativas de calidad inferior generan un caos justamente en la aplicación material. Fíjate que casi todas las regulaciones sobre uso progresivo de la fuerza no están inmersas dentro del, de un código orgánico penal, sino que están inmersas dentro de, de códigos eh, regulatorios son, administrativos, de reglamentos, reglamentos. Son reglamentos. Son reglamentos a la ley. Ya, pero el problema es... es de, a ver, porque un tú tienes una administración ejecutiva. Una administración ejecutiva hace su interpretación de la ley para aclarar los reglamentos que están delegados precisamente mediante ley orgánica para poder hacer. Bueno, en este caso eh, tienen delegación constitucional, ya, para, para que el Ejecutivo haga los reglamentos a las leyes. Ahora, podría la actual administración interpretar que el uso progresivo de la fuerza tiene que tener tal tipo de operatividad y lo regula de una manera, digamos de una forma más áspera. Otra administración ejecutiva podría regularlo de una manera menos áspera, más laxa, ¿no? más, eh, más suave. ¿Ahí qué pasaría? ¿Qué pasaría en, en el caso de que eh, esta administración cree un instrumento, un reglamento para el uso progresivo de la fuerza más áspero, más duro? Inmediatamente se pondrán acciones de protección, ni siquiera lo dudes, ¿no? para cuestionar la constitucionalidad de ese reglamento sobre uso progresivo de la fuerza ¿no? y para someterse eso ya a control de la Corte Constitucional, para que la. la pues primero, jueces, ¿no? después van a ir por apelaciones. O sea, tendría que verse cuál sería el mecanismo. Pero, pero sencillo sería una. Primero, una acción de. Porque como es contra la función ejecutiva, sería facilito una acción de protección. No necesitas hacer la acción extraordinaria. Entonces irían con acción de protección para cuestionar la constitucionalidad de ese reglamento de uso progresivo de la fuerza. Y ahí ya van a venir los vaivenes políticos, ¿no? Entonces, ahí se demuestra que el Ejecutivo va a estar eh, incapacitado, Limitado. incapacitado a cumplir con su legítima obligación constitucional, que es cumplir o hacer cumplir las leyes, que es la, la función primordial del Ejecutivo, ¿no? Y, y, y cumplir o hacer cumplir las leyes son especialmente las leyes de seguridad, son las principales, de lo contrario no hay Estado porque no puede haber estado sin control sin control, sin control, control territorial. Entonces, ya, ahí ya comenzamos a ver este tipo este tipo de problemas. Eh, respecto a la organización burocrática, el, el tema de los presupuestos, a ver. Con el presupuesto que se tiene. No estoy, Estos datos te sí, pueden sí, pasar, bueno, no si, diciendo, si quieres. Estoy diciendo que no se puede mejorar, pero con el presupuesto que se tiene, con el personal que se tiene, podría manejarse la actual situación un poco mejor, eso es lo que quiero oír. Aquí el problema duro o el determinante no es la falta de presupuesto, no es la ineptitud de la, de la administración, o sea, no es la ineptitud de la policía, la policía tiene la capacidad de estar entrenada. En, en las fuerzas armadas puede haber tal vez carencia de personal, especialmente personal de reserva, etcétera. Eso es otra discusión. Pero la, en la policía no hay este tipo de carencias. El problema es que no tienen el respaldo para que ellos puedan aplicar su función legítima. Porque aquí hay todo un entramado ideológico de, y también de presión internacional para que nuestros nuestras fuerzas de seguridad y nuestra función ejecutiva no sean eficaces. No sean eficaces. Precisamente no sean eficaces, ¿para qué? Para que nuestros estados nunca se fortalezcan y de una u otra manera puedan ser manejados y subordinados. O sea, yo lo veo como una estrategia una estrategia más grande, geopolítica, que impide que nuestros estados tengan la capacidad de ser funcionales. Porque si tú te fijas, inmediatamente cuando viene al ejecutivo, gobernantes que intentan eh, reorganizar y reestructurar, el poder ejecutivo para hacerlo más eficaz, especialmente desde el punto de vista de seguridad, todos los clamores de todos los sectores eh, eh, vinculados a la élite académica de las ciencias, sectores internacionales, ONGs y las multilaterales como la Corte Interamericana de Humanos, etcétera, dirán que no, no, eso no se puede hacer. Eso es totalmente inmoral, es totalmente indebido, es un retroceso. ¿Cómo va a ser un retroceso de todos? Están, la población la están asesinando, exterminando. O sea, el, el, el, el crimen es... O sea, no hay nada más pérfido y miserable que, que, que el pueblo, y especialmente los más, los más pobres, tengan que tolerar vivir en esa zozobra y, y, y bajo la amenaza de muerte constante día a día. Pero no, los otros por el eufemismo, ¿no? Ya no solamente ser el eufemismo, lo correcto sería por conservar o legitimarse ante los países desarrollados como ah nosotros somos más papistas que el Papa y nosotros hacemos como si hubiera legalidad y como si hubiera que la filosofía del como si, como si hubiera legalidad, como si hubiera constitucionalidad, como si hubiera orden, como si hubiera respeto en estos estados totalmente descabezados e incapaces y totalmente permisivos. Y precisamente cuando hubieran estados que son, como deben ser los estados, autoritarios, porque si no, ¿para qué tienes estado? No tengo estado y viven en anarquía. Eh, ahí es totalmente arbitrario y una inseguridad constante para la población. Cuando es precisamente al revés, o sea, la inseguridad para nuestras poblaciones se debe a que nuestros estados son débiles y que están incapacitados eh, a través de diferentes centros elitistas que entre ellos se van coordinando no de manera concertada, sino de una forma funcional, entre ellos se van concertando para precisamente competir con el poder del Estado y debilitarlo. O sea, aparte de la limitación judicial, de la que también es, quiero que, hablar que, es, un que, poquito más que, allá. Es que quiero que entiendas que esa, esa es secundaria, o sea, presupuesto. La sí, sí, sí, por supuesto. O sea, ya, ya Es más, se deriva precisamente de la, de la ideología de deslegitimación de eh, la capacidad de monopolio de violencia del Estado. Por, por eso, o sea, la en primer, se primer se lugar, a tú... los ejércitos. O sea, todos los ejércitos de Sudamérica se han venido desarmando desde los años 90. Sí, o sea, es, es... O sea, pero en primer lugar, tú tienes básicamente a la catedral, tienes a, a la academia, a, lo, a la opinión pública, a los medios de comunicación, estableciendo una historia en la cual el uso de la fuerza del Estado es ilegítima por X razón. Después de eso, tú tienes a, un, a una función judicial que es la que aplica esa ideología, promovida por la catedral, y como, el, como la presidencia, como el Ejecutivo está completamente limitado por el Poder Judicial, el Ejecutivo directamente va a tener problemas de estructurales, presupuestarios, de regulatorios, administrativos, que le impiden aplicar la fuerza, so pena de, de que sea inhabilitado por el judicial a nivel institucional y por la opinión pública eh, a nivel ideológico. Ya, es que la opinión pública no va a ser. ¿Qué, cuál, ¿Qué opinión pública? ¿Los medios de comunicación son opinión pública o son opinión de los medios? y de la élite de los Manejan, manejan agenda, no? ¿Cómo manejan cómo agenda. La opinión pública, el pueblo lo que quiere es que lo traten con dignidad, con honor y le brinden seguridad y prosperidad. O al menos se le garantice. Algo de la razón, la razón de el, el, Estado, la razón de todo, Estado. Por supuesto, si el pueblo es el que más apoya la razón de Estado, siempre ha sido así. Es precisamente a la abeja. quien le molesta la razón de Estado son a las élites competitivas que quieren hacer su propia razón de Estado. El, el, eh. Fíjate, fíjate. Sí. Dale, dale. Yo quería, quería mencionarte algo. Fíjate que al menos en los Estados Unidos tú tienes justamente este paralelismo entre instituciones marisonianas, eh, que son justamente la, las tres poderes y las instituciones trumanitas, que son el, el régimen de, de seguridad nacional. Exactamente. Entonces, tú, ajá, tú tienes esta, esta competencia que es la que te, que te plantea eh, Michael Glennon en, en seguridad nacional y, y gobierno doble. En el Ecuador no tienes eso, y además esto se nota en algo. Tú en los Estados Unidos ves tranquilamente que las fuerzas armadas, la policía, pues ellos están sujetos a cortes marciales. Ellos tienen justicia propia. Claro, en el Ecuador no tenemos eso. En el Ecuador, directamente, el régimen de seguridad nacional no solamente está sometido al gobierno civil, que es el que le manda, a la, a la administración burocrática, al, al Estado administrativo. También están sometidos a la misma justicia ordinaria que el común de los mortales, además de estar completamente sometidos porque todo el Estado está sometido a la, a la dictadura judicial. Oh, además que se rompió la doctrina prusiana de la orden de vida. O sea, él no puede argumentar o esgrimir como una razón de justificación o al menos de disculpa. El subordinado de que realizó su tarea porque cumplía órdenes. Él también es responsable. que Es una doctrina que ha sido canónica para los ejércitos, claro. Ya ha ido cambiando con el advenimiento, ¿no? El advenimiento de, de la religión progresista liberal, ¿no? Que es la, la, digamos, la séptima generación de la izquierda. Izquierda indefinida en términos de Gustavo Bueno. Entonces, la socialdemocracia, como le llamaba Trevijano, ¿no? La tecno-socialdemocracia. Entonces... El, el, el, el tema de que esa unidad jurisdiccional exista está precisamente establecido para debilitar a los estados. O sea, lo que se intenta hacer es que someter a las fuerzas de seguridad del estado, que son de la, del poder ejecutivo, al control judicial. Cuando lo correcto sería que las cortes marciales, no, las cortes marciales, sean policiales, estén dentro del Ejecutivo, porque están dentro de las mismas fuerzas de seguridad y sean cortes de apelación, tribunales especiales administrativos controlados por el presidente. En el, en el, en el peor de los casos, pero no sometido al tema, eh, eh, o sea, no sometido al poder al poder judicial, salvo que, salvo que se cometan delitos contra la propia población. Pues ahí ya se genera otro tipo, otro tipo de, de... porque ya sería criminalidad común y no sería crimen de guerra, ¿no? Que eso debería estar administrado precisamente por cortes especializadas militares. O sea, eso es una cuestión que es, te demuestra, pues, te demuestra precisamente que esto es, un, es una planificación geopolítica. Precisamente el, el, el imperio por antonomasia, el imperio, se entiende perfectamente cuál es el imperio por antonomasia, ya, ya veremos si es, un, es imperialista pues imperio, es decir, si es depredador o generador. El imperio por antonomasia lo que quiere es tener siempre menos competidores, y para tener menos competidores debilita sus estados lo suficiente para que no tengan una, una potente capacidad de ataque y defensa, pero al mismo tiempo no nos liquían por completo porque necesitan que existan estas entidades políticas más o menos viables, más o menos funcionales, para poder coordinarse diapolíticamente con ellos, es decir, en el en, en sentido, en sentido, de, sentido de subordinación de poder, eso me refiero con diapolítico. ¿no? Entonces, ¿qué hace el imperio por antonomasia? El imperio por antonomasia brinda ayuda a sistemas especiales de vigilancia, etcétera, para controlar algo el narcotráfico, pero al mismo tiempo, con todo su aparataje de subordinación ideológica, impide que todas esas ayudas que envían y todo ese entrenamiento que le prestan a las fuerzas de seguridad de los estados subordinados pueda ser aplicado al 100% de su eficacia. Porque quieren que no sea aplicado al 100% de su eficacia. Precisamente para estar en esa situación de control y subordinación. Fíjate, fíjate, justo al menos dentro de la, de la doctrina clásica, Tú tienes justamente la, la potestad, la, el poder y la, autoritas, la autoridad de, sí. conjuntamente. Como los subordinados siguen órdenes, no se rompe el principio de autoridad. El responsable final siempre va a ser el soberano. A ver, Pero la potestad del poder está eh, distribuido para que se puede ejercer. A ver, es que... Lo que en, en, no, en el, no pasa, no en, pasa actualmente. Es que en el antiguo régimen no es que la autoridad y potestas estaban en uno, sino que la autoridad y potestas estaban unidos. Porque en el antiguo régimen, sea judío, cristiano, musulmán, en el antiguo régimen, el trono y la iglesia están juntos. Pero está el trono y la iglesia. Por eso hay un doble, había esa la teoría de esa medieval del doble recubrimiento, la doble espada, la espada del reino y la espada de la iglesia, ambas protegiendo la cristiandad. Entonces había una especie de doble recubrimiento. Eso viene a cambiar con Hobbes, porque Hobbes viene a sostener que no puede haber este doble, o sea, la iglesia recubre al reino, el reino recubre a la iglesia sino que eh, hay una supremacía de las, de, de, de las cívitas terrenales sobre las cívitas de y que el jefe de la iglesia es precisamente el soberano, el príncipe de la tierra. Y él es el que determina en su territorio qué iglesia y qué religión se debe practicar. ¿Por qué? Porque las cívitas de no existen en esta tierra, no es de este mundo, es de otro mundo. Entonces era la interpretación de, de Hobbes, la cual... El, el, el gobierno civil recubría por completo al gobierno, al gobierno religioso. Entonces, ahí, al menos, con la teoría de Hobbes, tú podías llegar a esta eh, estas autóritas potestas en uno solo y una supremacía total del Estado, absoluta existencial, que es la que toma Karel Schmitt. Curiosamente, a pesar de que Karel Schmitt es católico, ¿no? Pero él se da cuenta que se vuelve mucho más funcional, precisamente el crear las iglesias de los Estados. Ojo que... En la monarquía hispánica también es así, porque eh, de una u otra manera la monarquía hispánica eh, pudo influir para que el Vaticano cambie sus reglas respecto al nombramiento de los cardenales, que era más o menos de facto como que la monarquía hispánica ponía al papa, o ponía a las personas que iban a decir quién era el papa, que era una especie de subordinación del papado al, al, al principado potente que defendía el catolicismo. no Entonces, una... Eh, separación, separación, no dualidad en el mismo estamento que había en el Evo, no trono y el altar, sino una separación de autoritas y la potestad. Poniendo la autóritas, porque la autóritas es la legitimidad moral, por eso la tenía la iglesia, y por eso es femenina la autóritas, y la potestad es masculina, que es solamente la fuerza. Poniendo la autóritas precisamente en los, digamos, en las estructuras que están en el eje de la catedral, en los términos de Jarvin, de, de es decir, eh, la academia, los medios de comunicación, las ONGs. Y la burocracia permanente. Que, eh, eh, sí, y las empresas que están experimentando al cyberpunk, <risa> al cyberpunk del siglo XXI, ¿no? Entonces, claro, ahí está, ahí se cierra. Ellos son todo, pero, pero, pero, ah, informan, pero esto es lo curioso, que o sea, la teoría del polígono de hierro es que se conjugan, o sea, el, el, esta autoritas para hacer el polígono de hierro tiene que combinarse con las potestas, que es la industria de armamento, los ministerios de defensa, las policías, etc. Pero ideológicamente la subordinación, esto aquí me parece que no ha llegado a, a desarrollarlo, la, la subordinación ideológica está de las potestas a las autoritas.